Daniel Gaeta es técnico en marketing online y, entre otras cosas, lleva la estrategia online del área de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Es socio de Ideanto, si he omitido algún detalle lo añades tú, y Perfecto. el público es tuyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno pues lo que vamos a ver hoy, eh, primero os voy a plantear con qué objetivo me, me he planteado esta charla. Luego vamos a ver a través de un estudio si es posible encontrar trabajo por redes sociales o no. Vamos a ver algunos consejos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en otras redes. Lo primero de todo, eh, con esta charla lo que pretendo es, eh, si alguien está en desempleo, eh, motivarlo. Es posible encontrar trabajo a través de redes sociales. Es posible, eh, aunque estemos en una situación bastante... Eh, mala, con casi 5 millones de desempleados pues siempre hay contratación y, y por eso os quiero enseñar casos y, y un poco de, de estrategia para que podáis intentarlo os quiero inspirar eh, bueno, yo no soy un experto en, en búsqueda de empleo pero, bueno, no creo en los gurús, no creo en que todo el mundo eh, bueno, que sepa más que nadie. Creo que a unas personas le van bien unas cosas, a otras personas les va bien otras, Y os voy a decir diferentes métodos y vosotros probar lo que, lo que estiméis y a algunos les funcionarán mejor y a otros peor. Vamos a resaltar los valores de las redes sociales, aunque bueno, en esta jornada no hace falta mucho. Y a dar a conocer alguna herramienta específica. Vamos, eh, para saber si se encuentra trabajo a través de redes sociales o no, eh, en vez de bueno, pues decir una opinión hay dos sitios que den algún tipo de datos. El primero es el Jobby 2012, el Social Recruiting Survey Results, que bueno, un Job by, eh, bueno, te dice eh, quién contrata a través de redes sociales, qué redes sociales utilizan, cuánto lo han hecho y qué miran en las redes sociales. Esto de que miran las redes sociales yo creo que es lo que más os va a gustar después. Eh, también vas a ver en Viadeo, que nos van a comentar cuánto utiliza las redes sociales, quién ha conseguido trabajo a través de redes sociales o por qué han rechazado algunos candidatos. Bueno, vamos a empezar con el Jobbuy 2012. Jobbuy es una plataforma de búsqueda de, de empleo a través de redes sociales, web y contacto de los propios empleados. ¿Y qué han hecho? Han hecho una encuesta a través de email a mil personas y la verdad es que ha dado unos resultados, la verdad que bastante optimistas, sobre todo para ellos. Yo creo que son resultados demasiado inflados o son resultados que, dado que se ha hecho en un ámbito muy tecnológico, la gente ha contestado la verdad que vais a ver los resultados que son increíbles de todo el trabajo que se puede encontrar por las redes sociales que ya vosotros estáis viendo que es menos de del que dirá aquí. Yo creo que esto es como el tema del, de los community managers, ¿no? Esta noticia que dice, eh, va a haber no sé cuántos mil puestos de community manager. Bueno, ya al final no son tantos y al final los perfiles también son otros. Ya son, buscan no solo un community manager, sino un hombre orquesta que te mantenga la web y que haga un montón de cosillas más. Vamos a ver los primeros resultados. El 92% de las empresas utiliza o planea utilizar las redes sociales para contratar empleados. Muy, muy elevado. O sea, aquí lo, la única duda que cabe es que un tanto, un, un por ciento muy pequeñito haya contratado y el otro está pensando, sí, sí, yo algún día contrataré por redes sociales. Pero estamos hablando que un 92% ha, eh, utiliza las redes sociales o planea utilizarlas. ¿Qué red social usan? Pues la principal, como es lógico, Linkedin. Eh, Linkedin es la, bueno, casi un 93% de los encuestados usaba Linkedin para, para buscar eh, aspirantes y candidatos, un 66% Facebook, que también me extraña, me, yo la verdad que nunca he pensado que mucha gente buscará a través, eh, a través de Facebook candidato y un 54% Twitter. Eh, dicen que un 73% de los encuestados ha contratado a un candidato que lo han conocido o se ha dado a conocer a través de las redes sociales. O ellos han hecho una investigación previa, o, bueno, o, o luego ha tenido alguna interacción con ellos y lo han contratado. Como veis, es un porcentaje altísimo. Eh, la mayoría de la gente ha contratado a través de Linkedin, ah, un, través de LinkedIn un 26% a través de Facebook y un 15% a través de, de Twitter. Bueno, y esto es lo que más os va a gustar. Se supone que son las actitudes de las personas de recursos humanos ante ciertas eh, actitudes que se pueden ver en, en la web. Por ejemplo, referencia ante droga. Tú, a lo mejor, pues, pone, te pones en tu Facebook una foto fumando un porrito, lo que sea, o... Bueno, pues para el 78% de, de los de gente de recursos humanos, incluso hablar sobre droga, es negativo. Solo es positivo para un 2%, que esos son los que fuman porro, ¿vale? Y el 8% ya son neutrales. Eh, contenido de naturaleza sexual. Si tú haces Pops o Tweets de naturaleza sexual, hay un 66% de personas que se dedican a, a contratación que no les gusta. Un 21% que sí, y un, y un 3% que son los más guarrillos, que sí, que se, sí les gustan. ¿Vale? Luego, palabras malsonantes. Pues dentro de las palabras malsonantes, al 61% de, de los contratadores no les gusta que tú en tu Twitter pues digas palabrotas. Así que tenerlo en cuenta a la hora de, de publicar tweets. Eh, errores gramaticales o mecanográficos. Todo el mundo llama el móvil encima. La mayoría tuiteamos a través del móvil. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues, se te come el acento, eh, le estás dando con los dedos rápido y eh, comete errores mecanográficos. Pues cuando lo vea un hunter, alguien que esté buscando un, empleo, un posible candidato para contratarlo, y veas cómo ha escrito los tweets o los posts, pues dirá, este mejor que no. Porque si escribe así en las redes. Consumo de alcohol. La foto del botellón, nada, fuera. Organizaciones profesionales. Sí hay un 80% que ve positivo que pertenezca a alguna organización profesional. Eh, bueno, algún tipo de asociación, una federación, lo que, lo que sea. En este mismo sentido, eh, si, eres, si haces algún tipo de voluntariado o, o obras de caridad, un 66% de los que contratan eh, personas, los encargados de recursos humanos, pues lo ven muy, muy positivo. ¿De contenido religioso? Pues mira, aquí está la cosa, un 62% es neutral un 18% es negativo y un 2% positivo. Y ya por último, la referencia a estar quemado, o sea que estar todo el día despotricando sobre tu trabajo y demás, pues un 18% lo ves negativo, un 29% en neutral y un 3% positivo. Bueno, eh, ahora vamos a ver un, un, rápidamente un estudio de, de viadeo sobre las redes sociales y el empleo. Te aconseja que construyas tu presencia online que crees tu currículum, que completes tu perfil, que le saque partido a tu red y que consigas trabajo. Pero ¿de qué, qué, qué conclusiones saca? Saca que el 51% de los españoles utiliza las redes sociales para buscar trabajo. La verdad que un porcentaje bastante alto. El 64% de los directivos de recursos humanos busca en las redes sociales el perfil del candidato antes de contratar. Así que, ojito... Cuando, según esto, cuando enviáis un currículum a alguien y entráis en el proceso final de selección, os van a buclear, os van a mirar vuestro Twitter, os van a mirar, bueno, el Facebook es más complicado, os van a mirar el perfil de Linkedin, etcétera. Un 30% de candidatos ha sido rechazado por no tener perfil en redes o no estar actualizado. Bueno, eso, la segunda parte es más importante que la primera. Porque se supone que si estamos aquí somos personas proactivas que vamos a tener nuestro perfil en redes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que luego no nos da la vida para tanto Twitter, para tanto Facebook, para tanto LinkedIn y para tanta historia. Y tenemos perfiles olvidados por ahí. ¿Qué pasa? Que te meten tu perfil de LinkedIn, que fue la última vez hace tres años que pusiste tu último trabajo y ni se actualiza ni hacen nada. Si alguien que te va a contratar lo está viendo, pues se va a llevar una mala impresión. Un 40% ha encontrado trabajo a través de un contacto online. Bueno, puede ser. De hecho, la gente se recomienda mucho a través de las redes sociales. No, este, este 40% no es que haya encontrado trabajo a través de las redes sociales, sino a lo mejor le ha recomendado un contacto suyo. Vamos a ver eh, algunos consejos para los que están buscando trabajo qué tienen que hacer las diferentes redes sociales. Vamos a empezar por Twitter. Bueno, lo primero que voy a decir es algo súper básico. Que, bueno, ¿cómo es tu bio? Tú que has rellenado tu bio, pone en tu bio, eh, no que estás buscando trabajo, sino a lo que te dedicas, tu estudio, habla de ti. Pues esto parece algo totalmente básico, pero, os aseguro que hay mucha gente que no lo tiene así. De hecho, esta mañana alguien ha tuiteado preguntando por consejos para encontrar trabajo y esa misma persona le he mirado el Twitter y no tiene descripción en el avión. Pues primer consejo es ese. Y bueno, si luego si pones un avión totalmente personal, no esperes que te sirva para encontrar curro. Te servirá solo para una la parte de la personalidad, no la parte de la capacitación. ¿Qué hay en tu timeline? Pues eso también. Eh, tiene que ver a la hora de encontrar trabajo. Yo me alegro que tú seas muy tuitero y que este, hagas 40 tuits al día, pero de esos tu tuits que tú haces, ¿cuánto están relacionados con lo que tú, el puesto de trabajo que tú quieres conseguir? Si tú no hablas nunca de tu trabajo, de, de ese sector, pues evidentemente el Twitter no te va a servir para eso. Te servirá pues para las relaciones virtuales, que también son muy sanas. Enlaza a perfiles profesionales, blog, web u otros recursos. Aquí hablamos mucho de redes sociales, pero dentro de una estrategia global de comunicación, tienes que saber cuál es tu centro, de dónde parten las cosas. Y las redes sociales son limitadas y aparte de que son limitadas, no son tuyas. Tu perfil de Twitter no es tuyo, es de Twitter. Tu perfil de Facebook no es tuyo, es de Facebook. El día que hagas algo mal, Facebook te cierra el perfil y adiós. Entonces necesitas un sitio propio, que puede ser tu blog, que puede ser tu web, que puede ser una serie de cosas. ¿Qué haremos? Vamos a derivar, por ejemplo, de Twitter a nuestro blog, nuestra web, cualquier recurso que tengamos. También, ¿por qué? Porque Twitter son 140 caracteres. 140 caracteres, los puedes repetir muchas veces, pero es, es muy poquito. ¿Personaliza tu perfil? Pues, bueno, quizás si ya tienes la bio, un buen fondo te pueda servir para comunicar algo sobre tu experiencia, tu currículum, tu puesto de trabajo que quieres conseguir. Y una cosa que no he dicho antes que también de, que tiene que ver la, con la personalización del perfil, es la foto. Como muchas veces mezclamos lo personal con lo profesional y estamos ahí en una línea. Entonces, si tú quieres... tendrás que poner una foto que tú quieras que vea una persona que te vaya a contratar. Si la pones en la playa mmm, tomando el sol, pues evidentemente de ti, de tu apartado profesional no va a decir mucho. Pero vamos, no digo yo que esté mal, ¿eh? Y bueno, y tienes que ser activo en Twitter. Hay que retuitear contenido interesante, hay que agregar favoritos, etcétera. Si estás buscando trabajo, lo normal es que sigas a cuenta que publiquen oferta de trabajo. Bueno, y ahí os pongo unas cuatro que encontré buscando rápidamente. Trabajo y empleo, empleo y trabajo, y empleo, parado y desempleado. Evidentemente siga portales de empleo, que te, si eres una persona que está mirando Twitter todo el día y te hace una lista, pues te, será, será más sencillo mirarte los portales de empleo a través de tu móvil que ir entrando a ver qué ofertas nuevas te han llegado al correo o no. También contactas con Geahunter, eh, que se supone que son las talento. Bueno, lo he puesto ahí por... La verdad, propone algo porque. ¿Qué más tenemos que hacer en Twitter? Seguir a empresas de tu sector. Evidentemente, nosotros queremos relacionarnos con. Si queremos eh, acceder a un puesto específico, tenemos que relacionarnos con esas empresas que están relacionadas. Vamos a seguir también a los directivos de esa empresa. ¿Por qué? Porque pueden ser los que nos den la llave. Para luego una posible entrevista, aunque no sea él la persona de recursos humanos, sí te puede recomendar. ¿vale? Y él va a ser uno de los primeros en saber si en su empresa hay una oferta o no de trabajo. Sigue los hashtags relacionados con tu sector, para los que eh, utilicen Twitter a, a, normalmente. Esto es algo básico. Y por último, haz listas públicas con empresas de tu sector. Vale, las listas son, un, un, la verdad, que una herramienta muy, muy positiva y, en, y cuando tú, si tú pones toda la, todas las empresas de, de, del sector, pues habrá gente que se, se agrega a esa lista, esas empresas sabrán que tú lo tienes en esa lista y bueno, pues estás un poco interaccionando y comunicando lo que estás haciendo. Bueno, eh, los, los, los gastos de empleo ya lo hemos hablado, Utiliza herramientas. A mí, Josué, me encanta. Eh, si vais a, a utilizar eh, Twitter con. Bueno, Josué también te vale para LinkedIn y para Facebook. Si vais, si vais a utilizar eh, de una manera profesional o de una manera muy, muy activa las redes sociales, pues Josué, la verdad, que te permite eh, poner diferentes columnas y en un momentito. Tienes una visual de todo lo que estás siguiendo, no, te, no tienes que pasar horas mirando el timeline de a ver qué ha dicho este, a ver qué ha dicho lo otro, y dices, venga, ¿qué pasa hoy con el empleo? Dos minutos. ¿Qué pasa hoy con la palabra trabajo? Eh, la lista de gente que estoy siguiendo eh, que son relacionados con, con empleo. Y la verdad que es una herramienta bastante útil. También os recomiendo usar socialbro. Con socialbro podéis hacer una investigación de, de mercado sobre gente que, te, que tenga una, una serie de digamos de temáticas que os interesen y se puede dividir por un montón de cosas, por zonas, por lenguaje. La verdad que es una herramienta muy completa, no solo para descubrir comunidad, sino y agregarlo a tu comunidad, sino también para mantenerla. Saber cómo si has crecido, si. ¿Quién ya no te sigue? ¿A quién sigues tú y no te sigue? Tienen un montón de, de cosas bastante interesantes. Facebook. Pues Facebook... Hombre, lo más lógico es mirar páginas sobre empleo. ¿Vale? Si hay... ¿Cómo las buscamos? Pues las podemos buscar con el buscador de... ¿Tenéis trabajo, no? si no, bueno, <risa> no se bien. <risa> Bueno, pues la buscamos con el buscador de arriba, y voy a ir más rapidito. Grupo, igual, vamos a buscar grupos que tengan ofertas de empleo y el, bueno, el primero, como, eh, como soy de Málaga pues lo, y Facebook geolocaliza, pues lo primero que sale es Málaga en Playformación. ¿Añado a personas? Bueno, pues el problema de Facebook es que es muy personal muchas veces, ¿Vale? Hay quien tiene dos perfiles, hay quien tiene su perfil personal y hay quien tiene el perfil profesional. Pero eso mismo va en contra de las políticas de Facebook. Facebook lo tiene prohibido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es la suscripción. La suscripción lo, lo sacó, no sé si fue el año pasado Facebook, cuando nosotros queremos estar al tanto de lo que otra persona publica sin ser su amigo entonces nosotros si nos suscribimos a ese perfil vamos a ver todo lo que él publique con privacidad pública si él dice esto es para público los suscriptores lo van a ver y lo que diga esto es para mi amigo eso no lo vamos a ver luego también vamos a diferenciar entre perfiles que deberían ser página o persona ¿Qué es lo malo de facebook lo malo de facebook es que para la empresa te exige que seas página y las personas son para las personas. ¿Qué pasa? Que como eh, perfil puedes agregar a gente. Entonces mucha gente le es más fácil hacer su actividad como empresa usando un perfil, cosa que también está prohibido en Facebook. Pero bueno, entonces puedes agregar a amigos siempre y cuando es un tipo de, de empresa que no está usando su página como empresa lo está usando como perfil. ¿A quién más puede agregar? Bueno, pues vamos a aplicar en este caso la razón. O sea, si yo quiero agregar a otra persona, yo tengo que tener un dato, que es que en mis redes sociales la media de contactos pueden ser de 130 a 150 contactos. Entonces, una persona que tenga 600 o 1.000 contactos ¿qué quiere decir? ¿que tiene más amigos que los donetes? pues esa persona tiene un perfil público esa persona no le importa agregar a nadie entonces yo me voy a fijar en cuántos contactos tiene esa persona si esa persona tiene un número elevado de contactos yo lo voy a agregar sin problema porque yo veo que está haciendo un uso eh, intensivo de la red y un uso público Bueno. En Linkedin eh, vamos a optimizar el perfil, eh, vamos a crear una red de, de contactos con empresas relacionadas con el sector, vamos a mantener una estrategia basada en la relación previa para hacer contacto. Súper importante. Eh, es como... en la discoteca. O sea, tú no te acercas primero a una tía a, a pedirle matrimonio, ¿vale? O sea, primero tiene que haber una serie de previos. Hay que mirarse, hay que hablar un poquito y luego ya le pedirán matrimonio. Pues en LinkedIn igual, en ¿vale? LinkedIn lo que vamos a hacer es vamos a buscar contactos que nos interesen y vamos a ver en qué grupo están, nos vamos a meter en su grupo, vamos a, a participar en, en las conversaciones que ellos activen, vamos a proponer conversaciones nosotros en ese grupo, nos vamos a hacer visibles y vamos a tomar un contacto. Y una vez que tomemos ese contacto, tendremos las puertas abiertas para agregar ese contacto y no sufrir un rechazo. ¿Vale? Que eso lo aprendí yo en la discoteca. Eso yo... pero bueno. Los grupos. Hay que participar en grupos de la empresa de, de, del sector y hay que seguir a empresa. ¿Vale? Y luego... Perdona, eh... Daniel, me sabe fatal, pero de verdad que nos estamos pasando y quiero que puedan hacerte preguntas, porque quiero que aprovechen... Vale, Lo más breve que puedas, acaba con lo más importante y pasamos a las pues, preguntas. ya está. Eh, lo último. <risas> me interesa lo que dice él, pero me interesa también lo que decís vosotros. Tengo ese problemilla y he quedado con la casa, es que a las 8 estamos fuera y no tienen camas para todos. Tengo una idea en la cabeza rondándome. Próximo evento. Media hora de ponencia, media hora de debate. Media hora de ponencia, media hora de debate. Se me acaba de ocurrir. Hay tiempo para muy pocas preguntas y, por favor, muy breves. Así que, adelante. Facilita, ¿eh? No sé, ¿quién da el micro? Esa, esa encuesta que hemos visto al principio de cuánto cree realmente que, que son los porcentajes, qué porcentaje cree que son reales porque aquí en España la verdad todavía se ve que estamos un poco en la prehistoria en ese capítulo, por lo menos lo que yo veo. Ni idea, pero yo lo que sé es que son demasiado elevados para ser cierto. o sea es, es imposible, o sea a lo mejor en un futuro quizás, pero yo creo que los datos están un poco eh, cegados porque se han hecho encuestas a través de correo electrónico, entonces esos correos electrónicos ¿de dónde lo han sacado? A lo mejor son personas muy activas en redes sociales. Y por eso, si han hecho una encuesta entre personas muy activas, entre redes sociales, le la salido unos porcentajes muy altos. Y, y teniendo en cuenta, con esto termino, eh, esos condicionantes de la gente que busca talento, eh, no hable de tema de drogas, de alcohol, de cualquier cosa, ¿a lo mejor no interesa tener dos, dos perfiles, por ejemplo, en Twitter? Si lo utilizas para temas personales, sí. Pero son es un follón, ¿eh? No, no, lo sé. <risa> Pero claro, es que estar siempre pendiente de... Esto no lo puedo poner, esto lo puedo poner, esto puede interesar, esto. Pues sí, tienes que, cuidado, y... tienes que tener cuidado con, con lo que publica. Hola. Hola. Ah, Aquí. Ah, sí. Hola, me llamo Desiré y soy monitora de un centro Guadalinfo, dinamizadora y monitora. Me gustaría, he visto que nos da muchas recomendaciones, yo por ejemplo tengo un montón de usuarios desempleados y me gustaría que me recomendara algo... ...para poder enganchar a los usuarios... ...a que entraran dentro de estas redes sociales... ...o dentro de estas páginas para encontrar empleo. ¿Un puesto de trabajo? No, yo trabajo... <risa> yo tengo usuarios que no, vienen No, pero de trabajo, eh, si, ellos, si ellos no tienen... Pero es una zona rural... ...y sí. todavía están... Pero si, no, si alguien que no tiene la motivación... ...es muy complicado... ...porque esto no es fácil... ...o sea... Encontrar trabajo es posible, pero no es fácil. ¿Vale? Porque entre querer y conseguir hay una palabra llamada esfuerzo. ¿Vale? Y entonces esto te va a dedicar un montón de horas. ¿Vale? Lo que es localizar gente del sector, y interactuar con ellos, llevarlo en diferentes redes sociales. Y si ya les tienes que decir, o sea, les tienes que animar a que se metan en redes, está más complicado o sea, yo iría por paso. Primero métete en redes y luego ya eres un usuario proactivo, te metes 40 horas, empiezas a hacer estrategia. es complicado Vale, gracias Nada eh, Aquí tiene una pregunta Hola, muy buena, me Hola. llamo Alejandro y hombre, te quería hacer una preguntilla que me ha, me ha extrañado. La cuestión de la referencia al alcohol, ¿no? En las redes sociales. Sí. Por ejemplo, que nos ha hecho una foto tomando una cerveza con los amigos, ¿no? Perdón, puede tomar. Que quien nos ha hecho una foto tomando una cervecilla con los amigos, ¿no? Yo, yo tengo muchas. Claro, pues eso digo yo. Uh -huh. Es que a veces, ¿no? Uh -huh. El, el, ¿Cuánto ponía? El sesenta y pico por ciento lo sí, veía negativo, sí. ¿no? A veces que se, no, nos hace humanos, ¿no? Claro, a mí me extrañaría que no, nadie tuviera una foto de esa, ¿vale? Eso es lo que ha, lo que ha salido en la, en la encuesta, la que le han hecho a, lo, en, a los directores de recursos humanos. ¿Vale? Pues a lo mejor ellos llevan... Tienen la opinión del dicho ese de la mujer del César, no, no tiene solo que serlo, sino que aparecerlo. Entonces a lo mejor ellos pues, se toman a sus cervecitas, o sea, lo que sea, pero no lo publican en redes. Y yo tampoco creo que sea. que se refiera exactamente a un consumo de alcohol de tomarte una caña en un bar. Sino a una fiesta de esta donde tú sales ya con los ojos hiperrojos. Un, un botellón, vamos. Sí. <ríe> Algo así. Y el... sí. Hola. Eh, soy Carlos Fernández. Eh... Bueno, esto es una pregunta referente a lo que tú decías de que te extrañaba la incidencia de LinkedIn en el tema de, de tanto empleo, ¿no? Hombre, eh, yo creo que a la hora de... tú lo que estás, has estado hablando sería de que, bueno, para encontrar empleo una persona tiene que crear un ecosistema en diferentes redes sociales, no solo LinkedIn o no solo Facebook, Twitter, sino... Varios y estar muy activo en todos, eh, uh -huh. que luego, por estadísticas que yo he visto, eh, la proporción se corrige porque realmente el tiempo que dedica la gente a moverse en Facebook es muchísimo mayor, eh, pero infinitamente mayor que en LinkedIn o en cualquier otra red. Sí, lo que pasa que en Twitter son más activos, ¿no? Twitter son más activos pero durante dos minutos no, hay muchos tenemos en Facebook casi mil millones eran ya de la, Facebook ¿no? ahí va la gente vive en Facebook y claro horas mucha, al gente, día. mucha gente que solo ve lo que hacen los demás entonces hay gente que no te ha puesto en su vida un me gusta, no te ha puesto un comentario y luego te vas por el TV y dices pues te vi el otro día de la foto de no sé qué y ese nunca te habla por Facebook entonces hay mucha gente que eso que, que ve cosas pero participa menos y yo creo que en Twitter a lo mejor sí la gente participa mucho más, hay más interacción. Sí, sí, en Twitter la gente participa más y, y tal. Entonces, yo creo que lo que tú estás explicando de para encontrar empleo, tú te tienes que crear un, un sistema en redes sociales, con, pero en todas, no solo LinkedIn, sino en LinkedIn un perfil profesional, en Facebook un perfil social, en Twitter un perfil, bueno, ya lo que más te encaje, ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves? Sí, hombre, yo creo que el LinkedIn es, es básico. Que eso es lo principal. Y luego también lo que lo que mejor le vaya a cada uno. Más no hay fórmulas magistrales. Si tú a lo mejor no te gusta Twitter porque no te, no te puedes expresar bien, se te quedan cortos los 140 caracteres, te mareas un montón con el timeline, prueba otra cosa. Que, lo que a cada uno le vaya bien. Esa es mi opinión. Mi opinión es que la mejor red social para encontrar trabajo es Facebook, porque allí es donde hay más gente y tienes más oportunidades. Pero si estás buscando trabajo en Facebook, convendría, me voy a ganar algún enemigo con lo que voy a decir, convendría que cerraras todas las granjas, que, no le, que dejaras los pimientos y los tomates y los animalitos que se murieran. Es mi opinión y si alguien lo hace, pues perdón por molestar. ¿Qué pregunta te ha parecido la más interesante para darle una oportunidad de ganar un premio? Pues... El, la Guadalinfo. Guadalinfo. Sí.